Durante casi 7000 años, los altos elfos cultivaron un reino reluciente y mágico, oculto en las profundidades de los bosques del norte de Lord Aeron. Pero hace cinco años, la plaga de no muertos invadió Keltalas y fue eliminando a los elfos hasta casi extinguirlos. Bajo las órdenes del malvado caballero de la muerte, Artas, la plaga destruyó la mística fuente del sol, privando a los elfos de su fuente de poder arcano. Aunque las consecuencias de ese conflicto son evidentes, los elfos restantes se unieron y recuperaron gran parte de su territorio. Estos sobrevivientes se llaman a sí mismos elfos de sangre y están comprometidos a recuperar los grandes poderes que solían tener. Inspirados por su querido príncipe Kel Talas, Caminante del Sol... Los Elfos de Sangre buscan ahora nuevas fuentes de magia arcana y los medios para defender su tierra de los horrores de la plaga. Como uno de los Elfos de Sangre sobrevivientes, debes dominar tu sed de magia y ayudar a forjar el destino de tu pueblo. que se nos opongan. Gloria a los Sindorai. A Noria Shola. Todavía no. no tengo un objetivo. Necesito acercarme. ¿Qué te trae por aquí? Mantén el buen punto. Nuestros enemigos caerán. Se hará justicia. ¿Sí? El tiempo es esencial. Marcha con dignidad. La oscuridad pasará. Chorrerán. ¡Nuestros enemigos caerán! ¡Muerte a nuestros enemigos!